¿Y cómo nos afectan? Las, las transiciones eh, yo pienso que en este momento en, en, en la actualidad en Euskadi y en, y en Europa estamos en un proceso guiado por tres transiciones fundamentales una primera transición es la digital que está modificando todo el mercado de trabajo el modo de funcionamiento de las empresas de las instituciones y también incluso la vida cotidiana la segunda tipo de transiciones yo diría que es energética en que eh, tenemos un gran desafío energético en términos de eh, descarbonizar la economía, eh, bajar el impacto medioambiental de toda nuestra actividad eh, industrial y también de la actividad de las personas eh, normales, si con consumimos demasiado agua, electricidad, etcétera, etcétera. ¿no? Y hay una tercera transición muy importante, que es, que es quizás la que también nos interesa mucho, es la transición demográfica, es decir, eh, tanto en euskadi como en europa las poblaciones están envejeciendo y esto tiene un impacto social enorme desde el punto de vista de lo que ya sabemos ¿no? el tema de la seguridad social pero también el, los mercados de trabajo también la feminización de los cuidados el problema de eh, qué tipo de cuidados necesitamos en el futuro qué tipo de perfiles de personas eh, tendremos en el futuro desde el punto de vista eh, de los cuidados y, y este es un tema importante que sobre el cual nos ocupa, digamos, este, buena parte de lo que hacemos en Guisarte Lab. Por tanto, yo diría que, ahora no sé qué, qué opinas tú, Auskin, sobre esto, pero yo pienso que estamos inmersos en tres tipos de transiciones que yo creo que son la, las fundamentales. ¿no? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Al fin y al cabo, bueno, podían, podríamos también definirlos o interpretarlos como grandes procesos de transformación que tienen por supuesto, un carácter macrosocial y estructural, pero que también van acompañados de modificaciones y transformaciones muy significativas de la vida cotidiana, ¿no? que tienen, por tanto, un impacto directo a nivel local y a nivel también bueno, más microsocial. Y, eh, bueno, sobre todo porque impactan en los comportamientos, actitudes y recursos de los diferentes grupos sociales ante eh, un escenario muy cambiante. ¿no? Eh, en términos de, de, de amartillas, eh, podríamos decir que modifican eh, completamente los recursos, eh, las capacidades y las oportunidades de los diferentes grupos sociales ante cambios muy significativos, ¿no? que sobre todo bueno, alteran eh, la distribución de recursos ante eh, situaciones pues, en las cuales. Eh, bueno, eh, las complicaciones serán enormes. ¿no? Todos seguramente conocemos a niveles prospectivos cuáles serán digamos, eh, los grandes retos de, de la humanidad y eh, seguramente pues, eh, lo que observaremos es una, bueno, una alteración de, la, de las capacidades, de las oportunidades para hacer frente a estos enormes retos. Además yo pienso que si lo miras en el sentido más micro, como decías tú, ¿no? más micro, eh, imagínate un grupo social, una persona, una familia, etcétera, que se encuentra sometida a estas, estas tensiones, ¿no? eh, al envejecimiento, a la tensión sobre, sobre la cuestión ecológica eh, y la tensión sobre la cuestión digital. Al final eh, estamos sometidos a estas tensiones, no por eso... Eh, se deja de hablar de lo que hemos llamado, algunos autores llaman sobre la sociedad del cansancio. Uh -huh. Estamos absolutamente agotados de este estrés transicional, llamémoslo de alguna manera, con lo cual, eh, con lo cual efectivamente tenemos un tipo de sociedad mucho más, este, muy, muy diferente respecto de la que teníamos hace 20, 30 años, uh -huh. y tenemos una muy diferente respecto a lo que es el futuro. Con lo cual aquí sí se, se, se juega esta cuestión de la transición que no es lo mismo eh, que pensarlo como un cambio social. Si lo pensamos como un cambio social, que habitualmente suele pensarse de esta manera, el cambio social es como que viene dado, es como que no podríamos hacer nada en torno al cambio social. Sucede y tenemos que adaptarnos. La lógica adaptativa al cambio social es una lógica pasiva. ¿no? Como ciudadanos, como personas, como familias y grupos, eh, nos adaptamos al contexto pero esto es como pasivo. ¿no? La idea de la transición, creo que compartirás conmigo eh, que hay una cuestión eh, que tiene que ver con transicionar, es eh, tomar un rol activo, es decir, gestionar esa transición. Para ello luego, luego haremos algún comentario sobre lo que es, este, lo que es eh, fundamentalmente esta idea de guisarte el app, pero fundamentalmente aquí la idea que, que quisiera yo transmitir, por lo menos, a ver qué opinas tú, eh, es justamente la idea de la transición, se puede gestionar. En cambio, el cambio social es tan macro, tan genérico, tan complejo, que no se puede gestionar. Sucede, digamos de alguna manera. En cambio la transición se puede gestionar. Yo creo que esta es una cuestión importante porque nos da un lugar en el cual podríamos hacer algo, eh, incidir de alguna manera, transformar las cosas de alguna manera, ¿no? Yo creo que aquí la, el, lo que tú dices, ¿no? El cambio de capacidades y recursos eh, en esas transiciones, pues es interesante pensar qué capacidades tenemos para, para modificar, para transformar, para diseñar nuestros futuros en términos de sociedad, ¿no? ¿Podemos hacer algo para hacerles frente con éxito? La, la transición está vinculada la, a las capacidades transicionales y las capacidades de cambiar los procesos y de gestionar los procesos. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Eh, pues podemos hacer muchas cosas. La cuestión medioambiental eh, es, un, es un reto que tenemos. Y en ese punto y en ese reto se pueden hacer muchas cosas. Hay muchas experiencias e iniciativas que apuntan en este sentido. ¿no? También las cuestiones demográficas, es decir, el envejecimiento no es simplemente un problema de longevidad. Eh, bueno las personas nos volvemos longevas, ¿no? eh, simplemente que podemos hacer muchas cosas, como tener una calidad de vida mejor, como impulsar un modo de vida diferente, eh, si podemos eh, tomar nuestra vida eh, en algún sentido en nuestras manos, o sea que podemos hacer cosas, eh, y también la cuestión digital, ¿no? en sentidos sentido de formarnos y también transformar el control de lo digital para que lo digital no nos controle a nosotros. Esto es un, un conjunto de cuestiones, hay un conjunto de iniciativas en este, en este orden. Y yo creo que, volviendo al tema de las capacidades, creo que las capacidades de transición son, son interesantes a ser pensadas en, en términos de, de no dejar que la sociedad se transforme y nos transforme de una manera pasiva. ¿no? Sí, efectivamente. Yo diría también que la clave... en todo lo que es referente a las transiciones, está en parte en la anticipación, ¿no? Digamos, en, en poder anticiparse a situaciones que, que puedan ser eh, más problemáticas de lo que ya son en estos momentos, que no es poco. ¿no? Eh, en ese caso, bueno, tiene que ver sobre todo con disminuir, eliminar actividades prácticas que bueno, sabemos a ciencia cierta que son perjudiciales o que no nos beneficiarán sobre todo a largo plazo ¿verdad? y por tanto intentar revertir aquellas eh, prácticas que sabemos que son perjudiciales esto sobre todo se ha trabajado muchísimo en el, en el ámbito del medio ambiente obviamente ¿no? esta es la perspectiva fundamental con la cual se trabaja en el mundo del medio ambiente probablemente en lo que se refiere a las transiciones demográficas tiene que ver seguramente mucho más con lo que señalaba Javier, ¿no? trabajar aspectos de calidad de vida, de, de, bueno, de tomarse eh, la vida con, con, otros, con otros sentidos seguramente, ¿no? sobre todo en lo que se refiere a la vejez, pero también eh, crear, diría yo, sociedades prácticas que traten de buscar digamos eh, eh, soluciones inteligentes a problemas eh, cotidianos, diría. ¿no? Y es que eh, también es verdad que, que vivimos una especie de, no sé si Javier estará de acuerdo, una, una especie de crisis de la tecnocracia, ¿verdad? No, no tenemos, eh, digamos, eh, muy claramente identificados cuáles son las soluciones que tenemos que aplicar. no Seguramente en el pasado teníamos, eh, bueno, mayor... Eh, mayor mmm, mayor certeza de que, de que el conocimiento experto nos podría solucionar eh, los problemas, ¿verdad? Pero esto creo que ha caído por su propio peso y ya no creemos en que la tecnocracia eh, sea la solución. ¿no? El conocimiento experto seguramente ya no es suficiente para buscar soluciones y por tanto eh, debemos de, bueno, de generar sociedades más democráticas en lo que se refiere a eh, bueno, prototipado, experimentación y, eh, digamos, también socialización de capacidades prácticas para, la, para, la, bueno, para buscar alternativas a lo que son, eh, a día de hoy, prácticas pues, dañinas, eh, no, eh, bueno, que no que, que nos resultan perjudiciales a largo plazo, ¿verdad? No, Yo estoy muy de acuerdo contigo porque pienso que la, el modelo tecnocrático del estilo los expertos saben y, por tanto, eh, tienen soluciones a mano. Y las, y las personas ciudadanas, los ciudadanos, eh, nos encontramos con, con que las soluciones vienen dadas por una cuestión técnica o tecnológica, como pasa con la cuestión digital. Eh, entonces, el punto es que nos ha, eh, esta idea de una sociedad pasiva, ¿no? en donde la activa, lo activo es la tecnología o, o, la, o las ingenierías eh, y las soluciones tecnocráticas, mientras que la ciudadanía no participa de los procesos de toma de decisiones. Este es un punto central, porque el tipo de sociedad, el que nos espera, eh, exige una participación mucho más activa por nuestra parte, eh, no dejando que las tecnologías sean, sean las, eh, las que toman las decisiones, porque en ese punto, eh, un día nos encontraremos con que no nos gusta el tipo de sociedad que tenemos y no tenemos ningún mecanismo para cambiarlo. Con lo cual yo sí creo que, que aparece esto que, que tú dices, ¿no? eh, la necesidad de combinar unos conocimientos muy distintos, en parte porque las personas, las personas tenemos conocimiento eh, y yo creo que ese es el conocimiento que deberíamos eh, crear, aunar, estructurar ¿no? en comunidades de conocimiento, en comunidades de prácticas, en, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de, de, de, de, de los futuros. Normalmente estamos viendo que el futuro lo deciden las políticas y, y las tecnologías. Y no, no estamos trabajando sobre el diseño participativo de futuros. Es decir, que la propia sociedad, la propia ciudadanía, también diseña su futuro. Todos tenemos una idea del futuro. Yo, yo tengo, todos tenemos una idea de qué queremos ser mañana, qué queremos para nuestros hijos, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos ideas de futuro. La cuestión es crear el espacio en el cual ese futuro, eh, llamémosles preferibles, se puedan, se puedan diseñar con mecanismos participativos eficaces. Porque el otro problema de la participación es que si se exigen modelos participativos muy intensos, con la vida que tenemos, quizás dejamos de participar. ¿no? Entonces aquí hay un problema interesante sobre en dónde está eh, el lugar eh, de eh, la decisión y dónde está la capacidad para transformar lo que sería la sociedad actual y también la futura. ¿no? Yo creo que ese es un punto, es un punto clave en, el, en, en nuestro análisis. ¿Cuál es la propuesta del programa Guisarte Lab? Guisarte Lab es una, eh, es una propuesta, es una estrategia que, tiene, que ha desarrollado diseñado Escuchas Kunza para eh, ofrecer eh, en, en torno a estos temas que estamos diciendo, ¿no? hay una transición demográfica, transición ecológica, eh, energética, una transición eh, digital, eh, y en función de los temas de las capacidades y sobre todo en función de las capacidades ciudadanas para eh, afrontar estos desafíos entonces ¿qué hace Guisarte Lab? Guisarte Lab tiene eh, cuatro, cuatro metodologías o cuatro estrategias de trabajo con, las, con la ciudadanía eh, una de ellas es lo que hemos llamado mapas de vida eso es lo que, lo que decía Auskin eh, bueno, eh, el mapa de vida es eh, es una metodología con la que analizamos nuestra trayectoria personal, vital, en la cual nos damos, nos damos cuenta de que, de que aprendemos a lo largo de la vida y, y queremos poner ese conocimiento que es muy práctico, muy pragmático, muy de vida, de experiencias personales, las queremos poner en común en una pequeña comunidad que reflexiona sobre qué ha aprendido y cómo ha aprendido, ¿no? Yo creo que Austin estarás de acuerdo conmigo en que, en que estos microprocesos micro vitales tienen mucho para, para jugar en, esta, en este proceso transicional. ¿no? Sí, al fin y al cabo, es verdad que bueno, eh, ¿no? revisando eh, biografías anteriores, ¿no? incluso de nuestros familiares, de nuestros amigos, personas cercanas, nos damos cuenta de lo, de lo mucho que han aportado socialmente, en términos de cambios eh, microsociales, ¿no? seguramente. Y, por tanto, metodologías como las que aplica Guisartelab bueno, intentan, creo yo, también eh, bueno, potenciar el liderazgo social, Que ¿no? bueno, una, una toma de, de, de posicionamiento por parte de, de los individuos y los grupos sociales para bueno, participar en, en, en, en decisiones públicas de una forma mucho más activa y, además, bueno, con la certeza de que se pueden aportar elementos de valor. ¿no? Y es que bueno, creo que este tipo de experiencias y metodologías, sobre todo, tienen que ver con bueno, la activación de lo que se denomina inteligencia colectiva, inteligencia social. Y bueno, por tanto, eh, creo que digamos, bueno, el diseño metodológico de la permite o da estas posibilidades. ¿verdad? Exactamente, ahí hay un tema importante porque trabajamos sobre lo micro social ¿no? en este punto, más que buscar cambios macros, buscar cambios microsociales, con lo cual usamos la historia de vida como, como, un, como una fuente de conocimiento personal y colectivo. Luego también eh, una segunda metodología que aplicamos en el XArte Lab es eh, lo que llamamos mapas de futuros, es decir, colectivamente eh, nos ponemos a la, a, la, a la obra de diseñar futuros eh, eh, alternativos. Aquí hemos, nos hemos llamado así como eh, futuros divergentes. ¿no? Eh, tenemos una tendencia: si no hacemos nada, eh, el planeta va a estar contaminado en 50 años, de una manera irreversible. Entonces, esa es la tendencia. ¿Cómo hacemos un futuro divergente? ¿no? La tendencia es que si las poblaciones van a envejecer, tendremos un tipo de sociedad X. Eh, ¿Qué hacemos para.? Eh, ¿Cómo diseñamos un futuro alternativo a ese futuro que nos espera? de manera tendencial, digamos, ¿no? si no hacemos nada. Por tanto, aquí la pregunta, la metodología que utilizamos en dichos de futuros es eh, ¿qué sucede si no hacemos nada? ¿Y qué sucede si hacemos algo? ¿Y qué hacemos? ¿no? Que, entonces pensar un poco el futuro nos orienta también en un conjunto de, de, hacia la práctica. ¿no? Y yo, yo creo que, el, que hay, eh, hay una necesidad por pensar en este momento en futuros alternativos. Algo imaginar una, una diferencia respecto de, del presente, ¿no? Al fin y al cabo, también es bueno, una fórmula también bueno para eh, poner en práctica lo que lo que señalábamos anteriormente, y es que bueno, al fin y al cabo, eh, las decisiones y ¿no? Las, la, la búsqueda de, de, de otras posibilidades no, no puede, no cabe ser eh, cuestión exclusiva de los decisores públicos ni de una élite de expertos, sino que bueno, tiene que ser una, taera, una tarea mucho más distribuida, ¿no? sobre todo a nivel local y a nivel más eh, microsocial. ¿verdad? Y por tanto, bueno, en ese caso, el, el, la participación de los propios ciudadanos en diseñar, en pensar, en experimentar y en prototipar, creo que puede ser una, una cuestión fundamental, sobre todo, como decimos, no, no, para, eh, para activar a niveles locales la ciudadanía. ¿verdad? Eh, por eso, en esta, en esta idea, Guisarte Lab es, es una lógica muy micro, muy local, muy localizada, eh, que eh, trabaja sobre las historias de vida de las personas que trabajamos en la pequeña comunidad Diseñamos futuros y, por supuesto, eh, diseñamos iniciativas. Es decir, nos proponemos cómo resolver, es decir, si pensamos en un futuro alternativo, cuáles son los pasos para llegar hacia ese lugar. Y esa es la idea transicional, ¿no? Aquí está la idea de transición. La transición implica eh, un mapa de nuestros problemas, pero también un mapa de futuros. Es decir, cómo alterna qué alternativas tendríamos si hacemos qué cosas. Entonces, aquí ya, nos trabajamos, ya hacemos un trabajo más concreto que es el diseño de iniciativas, a partir de lo que, lo que comenta Auskin sobre prototipar eh, soluciones, eh, experimentar algunas soluciones eh, para ver si funcionan o no funcionan, y testarlas en algún sentido. En ese sentido es un laboratorio, ¿no? En ese sentido es un laboratorio. Con lo cual, eh, Guisarte Lab tiene como, como horizonte trabajar lo microsocial, lo local, eh, trabajar la ciudadanía, y eh, pensando en tres o cuatro cuestiones que son recuperar la historia de vida de las personas como una fuente de conocimiento, diseñar futuros para imaginarnos una sociedad alternativa y también diseñar eh, iniciativas eh, que nos permiten llegar a esos futuros. Este es un poco el trabajo que, que hacemos en Isarte Lab y en ese proceso se desarrollan competencias nuevas que hemos llamado competencias de transición, es decir, competencias que nos permiten ir hacia la transición, ¿no? Es decir, con un, con un imaginario eh, diferente sobre lo que será el futuro de nuestras sociedades. Esto es un aporte que hace Excus que hace Kaskunza para contribuir, digamos, a, a, a Euskal Herria mucho más, eh, mucho más inclusiva, mucho más activa, con un futuro distinto y, y alternativo. Este es un punto importante, yo pienso que... Y sobre todo rescatando esta idea de, de que lo de que nuestras vidas tienen, eh, tienen valor desde el punto de vista del conocimiento y no solamente el pensamiento experto tiene valor para el diseño de futuros y diseño o implementación de iniciativas o, o alternativas. ¿no? Bueno, la verdad es que en este caso, Javier, hasta ahora la experiencia, la que conocemos, ha sido muy positiva. Eh, ha tenido resultados, creo que notables, y sobre todo aquellos que participan en Gisarte Lab eh, pueden, digamos, eh, bueno, tomar eh, mayor conciencia de sus competencias, capacidades, incluso desarrollarlas, eh, eh, no solamente durante el periodo que, que dure Gisarte Lab, sino en mm. un periodo más extendido, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues nada, eso es un poco nuestra conversación de hoy, lo que queríamos contaros y, y muchas gracias.